Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de la Hora de Hurlingham, Hoy de vuelta acá en nuestra casa, en el Estadio Municipal Lunes a la noche, Lunes a la noche, Hurlingham versus Parque Por la fecha número 36 de la División C de Futsal AFA Ayer estuvimos con Vélez en la D, ahí está apareciendo Hurlingham, Pero bueno, hoy, hoy contra Parque, hoy contra Parque eh, último partido de esta fecha número 36 Que se jugó viernes, sábado y domingo ...donde hubo unos lindos resultados... ...y bueno, acá estamos compartiendo una nueva transmisión... ...hoy por Facebook... ...volvimos a Facebook, muy buenas noches. Buenas noches gente... ...estamos acomodando todas las cosas... ...ustedes saben cómo es esto... ...ya nos conocen... ...nos tomamos nuestro tiempo hacemos que todo funcione bien... ...como si estuviera con un paciente... ...a ver señor... ...acuéstese ahí... ...está tranquilo, está todo bien... ...ya hay gente que nos está mirando... ...es increíble... ...bueno esta fecha, dale, número, dale, esta fecha número 36... ...que la gente quiere saber que por ejemplo... Dale, Alviar, dale. ...Alviar empató con Parque... ...con comunicaciones 2 a 2... Sí. ...después JJ Turquiza empató 3 a 3... ...con Chacarita... Sí. ...después eh, hubo, hubo más resultados... ...en la zona de abajo... Donde, por ejemplo, Morón empató con Pacífico 1 a uno, jugando Morón de local. Eh, Urlingan hoy, hoy juega con Parque. Parque tiene 40 puntos. Hurlingham tiene 39. O sea, es un, lin, un lindo partido porque ahí se desprenden e irían a 42 puntos, 43 puntos. Así que ya, ya están... Bueno, los dos ya están salvados directamente de, del descenso. Después, por ejemplo, también Ituzaingó perdió... 4-1 con jules En la cancha de Ferro de Merlo Así que hoy Todos los que son de la división C de, de Futsal AFA van a estar prendidos Al último partido de esta fecha Número 36 Que ya esta división ya se va terminando Va culminando, ahora por ejemplo No sé si nos están viendo a nosotros O Camionero con Gimnasia de la Plata Que ahí se define quién va a ser el campeón De la división D De la división B de Futsal AFA acá está saliendo Parque mientras calienta el triangulito, ahí salió Parque se viene un lindo partido por la hora de Hurlingham y como siempre muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado sí, sí, sí, claro. eh, ayer estuvimos con Vélez, Vélez jugó un lindo partido con Almagro por la división D de Futsal AFA Vélez también llega a la mitad de tabla Llega a la mitad de tabla, ya está salvado Le queda Almirante Brown Y le queda la Catedral de Burlingame a, a, a Vélez Así que está todo encaminado Estuvimos ayer hablando con el técnico de la primera De Vélez y ya están haciendo el tema de refuerzos 2020 Para el año que viene claramente Ahora se van a hacer el saludo de, de FIFA, AFA Con Mebol y todo el resto Del saludo Fufi eh, están haciendo en este momento muy buenas noches Marcelo noche, arriba, el ¿Tanto tiempo? No, lo que arriba el ánimo que hay nuevo estoy, presidente estoy, yo estoy bien, estamos todos perfectos estamos todos 10 puntos, nos dejan la casa incendiada pero ¿cuál es el problema sin agua, sin luz y con la cerradura rota no hay drama, no hay problema le damos para adelante, vamos arriba este vamos a, a hacer todo yo estaba, pues siempre estoy meditando sobre las cuestiones tecnológicas, porque para que ustedes vean en vivo y lo vean gratis, uno hace esto con un costo reducido, utilizando determinado tipo de tecnologías y es como, viste, que tenés que dar que todos los dioses este, eh, ¿cómo se llama? estén enfocados en nosotros y esté todo bien. Bueno, una gran alegría. Déjame terminar porque ahora me querés. Para los hablar, que preguntan cómo salió la pasa. tercera, el triangulito que Yo viene no peleando pregunto, no. Que viene peleando el campeonato. Acaba de ganar 6 a 2. Un partidazo. Sigue, sigue invicta, le queda Chicago, le queda News en Rosario y queda eh, JJ Urquiza acá de local. Esos son los tres partidos que queda, le queda al triangulito. ...para terminar el año y como siempre decimos, lo más arriba posible. Sí, sí. Eh, vimos el partido y hablando en serio, la verdad que la tercera del triangulito... ...se juega todo. Muy, muy buen equipo tiene. Momentos brillantes. Hemos visto golazos brillantes de muy, muy, muy buen juego. Dale Tulo! Eh, para arrancar estamos con Lolo, estamos con Diego... Con Diego Galera, luna, ¿qué estamos, estamos con el Zurdo que cumple años allá, es el cumpleaños del Zurdo, hoy después estamos, estamos con Lucho el Capitán Sí. y con Tomás. La pregunta del millón, Lucho. Ah, yo pensé mandará, que me ibas a preguntar hoy... cómo, cómo me acuerdo de todos los nombres, estamos con Bele, me acuerdo de los nombres, estamos con el triangulito me acuerdo de los nombres, no me pongan otro equipo porque claramente no son los nombres habla ahora Gustavo, sí podés hablar. Gustavo, me, no sé si él me dejará hablar ahora, Gustavo, pero bueno, la cuestión es que yo me preguntaba, hoy Lucho, ¿se va a mandar una de sus jugadas? Sí. Seguro que sí. Arrancará con esa firmeza que arranca desde el arco y termina casi invocando un No gol? sé, pero arranca, pero arranca y como partido. siempre decimos, que sea futsal a través de la hora de Burlingame. Exactamente. Futsal Amén. del lindo, futsal del bueno. Arrancamos con Lolo que tira el caño. Y es pelota para el triángulo. Recién arrancado el partido, acabó de ganar la tercera, 6 a 2. Otra vez vas a decir lo mismo. Bueno, estamos acá, si recién te enganchaste, sí. ¿Qué, uh, ¿Qué pasa estoy, la ¿qué estoy viendo todo yo el área? por la tele? ¿Qué estoy viendo yo por la tele? ¿Estás viendo Futsal del Bueno, Futsal AFA? ¿Estás viendo al triangulito que enfrenta Parque? Acá en nuestra casa, en la avenida Pedro Díaz. 1550 de la localidad de Urlingan Tan querida para nosotros Linda remera la de parque, eh, me gusta linda, ¿eh? Toda linda. roja, muy linda Linda, Sí, se parece al seleccionado de España Además pantalón negro, medias negras ¿Parece? Muy bueno, muy bueno Bueno, vamos viendo parque en mitad de cancha Urlingan lo espera Tomás Ragio era el, es el nombre del chico ahí me acordé. vamos viendo vamos viendo Parque, Hurlingham Hurlingham la defensa tiene que estar segura y primera falta tiro libre para Parque para la visita ese tipo malagonda empezó a decir, ya empezaron a llorar, desde temprano ya empezaron a llorar, te das cuenta yo te dije pibe, van a llorar desde temprano va a ser así todo el partido pibe Uy, amarilla ya de temprano. No, te dije arrancamos. Esto es la AFA. Esto es la AFA, pero vos que te pensaba que era. Es la AFA. ¿Quién es más? Parque o triangulito. el AFA, loco. Es así, en todo lado. Es como cuando vamos a ver a Vélez y dirige Pitana. ¿Qué va a pasar? Pitana va a bombear. Claro. ¿Vale? Porque es la AFA. Es así. Bueno, a ver, tiro libre ver para Parque. Pasa. Hacen la jugada. Hurlingham tiene que estar tranquilo. Y sale. Quería salir Diego Galera. Se pero demoró. todo esto la es lateral para la, la visita. Larga, larga, larga la jugada. Y no iba a salir ni en mil años así. Muy lenta. Extremadamente lenta la le hicieron. Era casi previsible, sabía quién iba a hacer qué cosa. Ahora lo mismo. Listo. Lo único que tenés que hacer es controlarlo y marcarlo así. Si van a jugar así, si el triangulito los ataca. Y se si atreve, me parece que va a tener una buena noche. Okay. Se le fue a parque. Hoy es lunes, usted decía, tengo ganas, porque el sábado por alguna cosa, el domingo por otra, no pude ver futsal. Decís, bueno, a ver, ¿dónde hay futsal? Y vos ya sabés, más allá de que hay, muy, hay muchos lados, el lugar más conocido, ya sabés que es la hora de Urlingan. La hora de Urlingan Deportes, decir, algo pasa en esto. Van a pasar futsal, lo pueden pasar jambos, lo pueden pasar, cualquier momento vamos a pasar carrera de patineta. El que domina es Parque en mitad de cancha, Urlingan lo sigue esperando con la defensa Bien arriba. Y como te dije estamos acá en la Avenida Pedro Díaz 1550 en nuestra casa en el Estadio Municipal. Para nosotros si no es la mejor cancha de futsal que hay. Tiro de esquina, tiro de esquina el para el palo, la. Visita. Pegan el palo. Por comodidad, por el estado en que está, por la limpieza, por la prolijidad, iluminación. Nosotros acá venimos a ver que transmitir. Nosotros soy cualquiera. Vas a otras canchas y tenés que pedir un tacho, que nosotros lo hemos hecho. Transmitir arriba un tacho, pedir una, una silla rota. Madera que se cae. Te dicen, tú vas, subite ahí. Pero estás loco que te subís ahí. En se viene silla. Dieguito Galera, se viene Dieguito, Dieguito. Traba, traba de gana. Así que señores de Urlingan, siéntanse orgullosos de este microestadio que tienen y pronto, pronto, pronto en Barrio Mitre dicen que se viene otro con natatorio con todos los chiches Se viene Parque, pero se viene el, parque. el parque. Se salva, se salva el triángulo Es bueno, es bueno tener esa dosis Ojo Recupera a Tomás ragio y con la velocidad, con la velocidad que él tiene, se va y lo tocan de atrás, sí. Lo tocan atrás a Tomás, tiro, libre para el triángulo. Y yo te dije, es que, que todos también se van a tirar, porque también son la AFA, también se van a tirar el piso. Y el juez, y mirá, el juez de la también, cualquiera, es como Pitana, es el hermano de Pitana. A ver, ¿qué está pasando? Estamos transmitiendo hoy con el teléfono de Federico, de Saviso. Por acá me saltan gente, me saltan todo tipo de, de imágenes, de nombres y de cosas. Digo, ¿quién es? ¿Quién es? Eso es lo que tiene. Uh, qué buena jugada. Interesante el arquero. Bien parado, la taja, la baja con el pecho. Yeah, la saca triangulito y la resuelve. Se viene Muy Martín. Bien. Martín toca para jugada, Tomás, Tomás para Lucho. Jugada, y sale Burlingame, como sale? Burling, ¿cómo sale? Sale Lucho, porque Burlingame juega mucho con él, su arquero. ¿Sos con su capitán? Mirá, arquero bien parado. Ahora le vuelta. Y ahora Cerca. Saque de arco para Burlingame. ¿Pero qué pasó? Lucho es arquero y vuelve hacia atrás rápidamente. Cubre el arco, que es lo que yo pido que suceda en el futsal, que No se deje el arco tan, tan descubierto. Pelota arriba para Lolo. Le gana la defensa, Lolo. Paque de Arco, bien, bien Urlingan Hasta ahora lo que tenemos en esto Gustavo, primero. un abrazo muy grande como siempre A la familia Villarejo ¿Querés? ¿Te lo entrego vos solo? ¿Así? Villarejo ¿Me vas a cortar? Y va ¿Te Dale. Dale, yo Y sale, y sale yo Parque Dale, yo me pongo el... Urlingan espera Ahora lo tenés que hacer vos, ahora yo me pongo de otro lado A ver qué hacer, pero tenés que mirar acá el monitor. Urlingan, es e... Urlingan espera Va Domina Juega, se viene el lolo, ahí está, se viene el lolo, lolo, ahí está, ta ta ta ta ta ¿o no? ta 10 vale, vale, vale, vale. <risa> puntos. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Bien, estuviste bien, bien te bien? arreglaste bien. Para, porque viste que se complica ta ta ta y verlos ahí atrás. Sí, sí, sí. Me cambia el ángulo de lo que Como que mirando. yo los veo grandes acá atrás y acá son... ¿Viste qué cosas son? La, es la magia de la televisión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo es eso? Después te lo cuento, en caso. Dale. Después te lo cuento. Pero se viene Lucho mientras tanto. ¿La va, va, a, abrir Lucho. Con, la va a abrir con Tomás? y sí, la abre con Tomás. Jugada la paralela. Lucho vuelve bien. ¿Ves? Pero primero Tomás ¿ves? defiende y estamos, estamos, estamos. Lucho estaba volviendo. El arco no iba a quedar desguarnecido. Termina el partido y le pide una remera a Parque, te digo. <risa> le gustaba se viene Parque recupera el triángulo se viene Martín lo bien lo bien Me sigue Martín recupera, gana contra todos Ay, si la cancha era un poquitito más larga llegaba Martín unos 20 metros más necesitaba para allá y le iba a dar Pero bueno, sale Parque Tienes algo bueno, si alguien de los que están mirando vive por acá cerca ya sabe que nosotros no rechazamos La alimento, empanada. no rechazamos alimento, son tiempos difíciles, como decía Olmedo, éramos tan pobres, si alguno tiene empanada, pizza que le sobre, lo que sea... No Todo venir. esto saque de arco para Burlingame. Luis, Burling Luis ¿no está viendo de se, desde de dónde? ¿De dónde? Desde Italia no está, está viendo. Nos no sé viviendo. qué hora es allá, debe ser como cuatro la. Cuatro horas más, ponele. Listo, las cinco de la mañana. Son cuatro horas más o menos. Un abrazo muy grande para él, para su hijo que él está disfrutando mucho allá. Es cuesta señal está llegando en Italia. A cualquiera. Es igual a él, igual a él. El pie. De yeah. Morfone, porque lo estuve viendo ahí que estaba jugando <risa> Eh, hey, Luigi, ¿cómo vas? Ah, Ahora bueno, la transmisión es italiana hey, ¿Es que la garra de la punta? la, de la <risa> tira de la cancha? ¿La va a tirar al arquero? ¿Cuesta con que la tira de la mierda? ¿La pelota? <risa> ¿Y se, se va? va? Se venía el Lolito Ah, este... mm. Es así, mire, usted acá esto da para cualquier cosa. Total, nosotros nos, primero nos divertimos. Somos como los nenes. No venimos a transmitir, nos venimos a divertir. ¿Qué te pasa? Bueno, Dale, Tomás. vamos triangulito. Tomás para Ario, Ario, Ario que lo busca ¿a Lolo. Bien, sí, bien, llega hola. Lolo. Uh, uy, Lolo, ya le iba a pegar un patadón a la pelota, le iba a mandar al, allá. Sale Parque, sale Parque en mitad de cancha. Salen hacia atrás. A ver, encaran. ¡Sí Lolo! ¡Sí Lolo! Me encanta. Tres contra vos. ¡Ay! Lo buscaba. Lo buscaba Tomás. Ahora salen, sale Lolo y Tomás. Entra el negro Correa. Muchas gracias a todos los que nos ven y estamos atravesando el continente. Nos están viendo de acá a 14.000 kilómetros de distancia o más. Desde el viejo continente. Gracias chicos, se los extraña. Son las 2 de la mañana en Italia. Luis Puerto, gracias Luis. 2 de la mañana en Italia y decís, ¿qué voy a hacer? Veo la tomando? hora de Burlingame, papá. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando Luis? A las 2 de la mañana, ¿qué se hace en Italia? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Contanos un poco, mira, mira, mira. Lo buscaban al negro y Cerquita, cerquita y saque de arco. Y cuíste cómo está la ventolina. <risa> se viene Parque con la velocidad. Ay, la defensa, la defensa. El trebolía Fede fe de amigos. Anda a dormir, Luis. Anda a dormir, Luis. dice: No, quédate ahí al firme. Que se quede acá al firme mirando y que nos vaya contando cosas. ¡Qué grande, César! César que está jugando. está jugando en Ituzaingó y por eso está viendo el partido. ¿Cómo está César? Señor César. Y Marcio, el mejor, uno de los mejores fotógrafos. Acá como estamos con Nico también. Sí, totalmente. Marcio, después te llamo y te digo a qué día juega la final mi hija. Mientras tanto acá domina parque la pelota. Hurlingham lo espera. Ahora quiere salir de contra. Vamos, vamos, vamos el triángulo. ¡Ay! Te haces el interesante, le decís, Marcio, si tuvieras que hacer una fotografía de este momento del partido, ¿qué diría usted? Que saca parque por la mitad de la cancha, está jugando con el 4, estira, ellos hacen siempre, van directamente, intentan hacer la formación tradicional, siempre atentos. Va dominando Parque, a lo espera, Burlingan va a querer salir de contra, en este caso, ahí está, se viene con Ario, la pelota ahí está, puede ser, y en la línea, y en la línea la saca el defensor, era, era el gol, era el gol de Martín Contreras. Urlingan el remate y pega igual, córner de vuelta. se <risa> ah, pasan cosas se sacan el cuero acá tuvo, que tuvo suerte recién en este parque ¿eh? se salvó de un golazo certificado ah. bien la defensa bien la defensa de parque y el que sal salen ahora Burlingame vuelve a retroceder vuelve a defender entra el zurdo viene el zurdo se viene se viene el triángulo puede ser a ver llega llega todo a las manos del arquero y vuelve a salir vuelve a salir la visita Yo voy a verificar. ahora sigue se viene Ario Ario uh. Se hace un partido de vuelta, pero bien el zurdo no. No me podés cobrar eso. Che, Fede, la próxima nos traemos un mate, loco. Pero la gente no, no nos da bola, ¿viste? Cagamos de hambre, se, no traen ni una empanada. Ni un vasito de agua. empujaron ¡Hey! <risa> <risa> <risa> empujaron el que le saca saca triangulito. bien. Lo dejo fijo en ese ángulo. A ver qué tal. Ahí estamos. A ver qué es lo que hacen. Bien cortado por Diego Galera, que se va, se va, se va. Ahí. Hay que volver ahora. Hay que volver porque se viene Parque. Bien. Viene el zurdo. Y Diego quiere, Diego quiere, Diego va. Ay. Esto es típico de lo que dice Federico. Como están jugando, el que cometa un error lo va a pagar caro. Tal cual. Porque están al límite, ¿eh? están al límite. Nada, de los... saque de arco para Están ordenar. brindando un excelente partido para los que lo estamos viendo de futsales. Y los dos no, no se están guardando nada, están jugando abiertamente, tratando de pasarse la pelota. Los, el que marca, se marcan, quitan y atacan y van y vienen. Es un partidazo Sí, Tomás. Sí, Tomás. Juega para Diego, Diego el remate cruzado. Se viene, ahí está Urlingan, ahí está, puede ser... Con Tomás recupera Urlingan, bien, bien, bien. Y Luis Puerto dice, se ve genial la transmisión, hace mucho frío en Italia, tomando mate, Marcio, descendido, aguante el triángulo. El triángulo, ahí se pasa, el... los televidentes se dicen de todo. A mí me da miedo. Saque de miedo, arco, saque de arco para veces, el para parque. Está me mejor, da, está mejor el triángulo. A veces me da miedo Está mejor el triángulo. A veces me da miedo leer lo que dice Está mejor el triángulo, a ¿lo dije? A veces me da miedo. ¿Qué, me, ¿Qué dijiste porque no te entendí recién? ¿Qué opinión tenés sobre el Triangulito? Ah, que tengo hambre. Ah. Muchos amigos, vos tenés, Federico, muchos. ¡Eh, Fede, Fede, eh, Fede! No se nada para comer. El zurdo que la cambia para tomar. Justo, uh, justito justito y al lateral. A lateral para, para el local. Vamos con la 5. La 5 es para Lucho que va y patea y va. Uh. Vos querías una de Lucho, ahí lo tenés. El arquero le devuelve. ¿Quiere el zurdo? Con el bien, hombrito. Va tocando Hurlingham, juega Abre la cancha Parque que lo espera y Dale, ahora parque levantate que subió. y cortalo bien Y ahora es que bueno, te y todo partido, es saque buen, de banda Para muy, Parque Muy buen partido de futsal El que quería futsal, decía Ay, ¿dónde, hay futsal? ¿Dónde hay futsal? ¿Dónde va a haber futsal? En la hora de Hurlingham Deportes A través, en esta ocasión Hoy, hoy. hoy Se está portando bien Facebook Hasta ahora, no digamos más Se viene Parque, viene el retroceso. El Dieguito, galera. Faltan 8 minutos para terminar el partido. Los chicos están en cero. 0 a cero Están en deuda con todos nosotros. Es Saque así. arco para Burlingame. Y, y después, después, después, después, después, después les vamos a comentar de las cosas que les adelantamos ayer, mirá. En la cancha de Vélez Sobre el tema de arco a arco, arco Hable, hable, diga Pero cuente. si vos me estás mientras, mientras yo... Yo soy, Tomá. Yo Insoportable, pibe. Tomá, dale mientras, pendejo, yo, no. mientras yo hago cámara, dale Sos, sos insoportable Dale, pendejo, habla habla. Que, habla que la gente te quiere escuchar No, ahora no Ahora no voy a hablar, nada no. Ahora voy a preparar los hoteles Voy a ver qué pasa Va Lucho Lucho que saca en alto Todo llega de arco a arco el Parque ahora sale por abajo Hurlingham que quiere apretar bien ganado sin falta traba, que te este traba le queda solo, bien, Muy bien José. ¡Eh! falta tiro libre para Hurlingham, Hurlingham y diga no, no, falta, falta estamos en un partido así cuando encontremos un hueco un minuto que pidan ahí, este, ahí hablamos pasame la camarita hacé lo tuyo Ahora te gusta, ahora te gusta enfocar Sale Urlingan desde abajo <risa> La tiene Lucho Juegan para Lucho, Lucho que traba y está, puede ser Y ahora hay que volver Se viene Parque Que quiere salir Y sale Hace la larga Y que ¡Vale! muy bien Urlingan se viene Diego Galera, que puede ser, que me gusta, me gusta, ahí está, y se avivó el arquero, y ahora traba, traba el zurdo también, y traba, que te traba, Urlinga. Es un partido de traba y ataque, traba y ataque, así, constantemente los dos equipos. Minuto pedido por parque, y ahí lo tenés, y si diga. Es un minuto rápido que tenemos que tener nosotros, la cosa es así. Hoy nosotros fuimos a la, a la presentación o al relanzamiento de la canasta popular. Es una canasta de elementos, eh, de modificaciones de este exitoso programa que se llevó a cabo junto a supermercadistas de Hurlingham. Lo que hicieron fue que acomodaron los precios, lograron bajar algunos precios y aumentaron la cantidad de productos. Antes habían 22 productos, ¿Y ahora? ahora hay 28. Y además lo importante es que se incorporaron productos femeninos como toallitas, protectores y demás que no es una pavada porque son elementos caros y la situación en la que deja este gobierno hay muchas familias que las chicas no tienen para, para digamos usarlos, entonces eso es lo que se está haciendo en los lugares que se está, se está brindando el servicio de canasta diga, popular, en Mercadito Ítalo, Potosí 2329 Los Purretes, Villegas 2265 Nico, Gibraltar 2490, El Viejo Cabán Verduc 2036 El Porteño, Aconcagua 2068 Autoservicio Nora, Roma 499, Rubén Necochea 7T3, Los Blanquitos, Ortega y Gasset 2099 y el queridísimo supermercado Lucas en Avenida Roca 1145 frente a la plaza. Perfecto, el partido. Después, lo vamos a volver a repetir: las direcciones de los supermercados donde se está distribuyendo la canasta popular, que además sabemos que es como un modelo de venta y de, de gestión. En cuanto a conseguir la solidaridad De comerciantes y demás Algunos dicen que se va a implementar Algo parecido a nivel país O por lo menos a nivel provincia Pelotazo para, para el Chili Que entró ¿Entró, entró el Chili? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, el Super Chili Con la camiseta Número 13 en la espalda Para los que recién Se enganchan, faltan Seis minutos clavados para terminar el primer tiempo. Esto está 0 a 0. ...Hurlingham Parque. Fecha número 36 de la división C de Futsal Afa. Y lo estás viendo por la hora de Hurlingham... La hora de Hurlingham, Hurlingham. Esto que dijimos anteriormente es importante. Vos estás en Morris, estás en T6, estás en distintas partes de Hurlingham y la gente necesita, vos tenés pibe, tenés que ir a comprar cosas todos los días y los precios están repicantes, en cambio así tenés una posibilidad de por, por lo menos algunos productos básicos para la canasta familiar los tenés más accesibles y eso está bueno porque es parte de una gestión que tiene que hacer el que dirige administra acá en la base de la democracia en el primer mostrador que es una municipalidad Bien, bien, vamos arriba, vamos. Se viene Tomás Rágido, lo buscan al Chili. El Chili que sí, frena, sí, sí, que sí, pega. Sí, sí. Uh, y el arquero. el arquero. El arquero estaba bien parado. Y el Chili lo excelente, encontró, lo encontró. Excelente, ¿verdad? vos querías futsal, así que vos querías futsal. ¿De dónde lo vas a tener futsal? En la hora de Hurlingham Deportes, a través de este streaming de Facebook. Se viene Parque, bien, la bien respuesta, el arquero. arquero, arquero. Mirá, mirá, Se viene. Esa, se viene el zurdo, va tocando con Ragio, vuelve con el Chili, el Chili con Ragio. juega a Burlingham, se equivoca, puede ser, ahí está, pegan el travesaño, se salva a Burlingham, y falta, tiro libre, tiro libre. En Italia hubieran dicho, eh, este equipo tiene un flor de ojete, no? ¿no? <risa> Se escuchó por ahí un Zulma. Bueno, pelota en posición del capitán del equipo. Ahora está nueve, está ahí dando vueltas. Ario que lo busca el zurdo. Dale, dale, dale, dale, dale. No, bien. Ninguno de los dos equipos en este momento puede decir que uno supere al otro, están jugando de igual a igual un partidazo. 4 minutos 10. Realmente un partidazo que más allá de que estamos transmitiendo ve y mirando, también somos espectadores y se los agradecemos a los dos equipos de Parque de Triangulito, Pues la verdad esto es futsal. Muy bueno, muy bueno. ¡Sí, zurdo! ¡Sí, zurdo! El zurdo para Diego Galera y pelota del arquero. Y par que vuelve a salir. Descolgó la pelota que venía cayendo sobre él como un cascotazo sobre el rancho. No hay que Ojo dejarlo acá. dar vuelta bien. Bien, bien, muy bien. Muy bien, te digo acá, es la, acá se va a dar la lógica de Federico. Un error, un gol. Y casi, ¿eh? Sí. Hubo un error. Y pegó en el travesaño, por parte Pero se viene Parque. Recupera el zurdo. En su cumpleaños. ¡Uh, oh, oh! Casi en su cumpleaños. Mete el gol el zurdo. Y esto es Corner. No. Saque arco, me ¿eh? da. ¿Qué hijo? Hijo de... Vos. Hijo de... Vos. Corner, fue! Se viene parque y le no, dan no la mano, nada. le dieron la mano, tiro libre para parque entonces. Pero dame el corner juez, dame el corner. Entra Martín, estamos con Ario, estamos con Diego Galera. Faltan 2 minutos 56 para que termine el partido. Estamos acá desde el estadio. El primer Municipal. tiempo, no el partido. El partido del primer tiempo. En ah. <risa> Avenida Pedro Díaz, 1550. En faltas van 4: tiene parque y 3: tiene triangulito. ¿Qué pasará? Un Sin falta, bien. Martín que juega a la paralela y se equivoca. Se viene Parque y el arquero con el pie. El arquero lucho con el pie. Muy Manda bien. al corner. Tiro de esquina para Parque. Bien la recuperó el zurdo y revoleo total de gente, pelota. Y nada, experta. y nada. Saca. Nada. Saca Parque. Burlingame lo vuelve a esperar. Burlingame juega. Juega a esperarlo y salir de contra. Y que Parque proponga. Bien Ario, bien Ario parado Soy bienario Ario, pelota en segundo Y ahora agarrate bien, bien, bien Martín Bien, la corta, bien Pelota, saque de lateral Ya sacó Parque Por el medio campo intentan abrir Están haciendo, dando la vueltita A la calecita alrededor del muro Que propone Triangulito A ver por dónde van a entrar Esto es lo típico, ir hacia atrás están buscando a ver si de esa forma se abre algún hueco, está atento, triángulo. Bien ario, bien Puede ser, no, no, no. pero pegale más fuerte. Atrás. con los pies. Balucho, Lucho para ahí está. No. Puede ser, puede ser. Uuuh. Y Chicho se lo come abajo del arco. Buena jugada del Triángulo que podía abrir el marcador. Estamos acá en este pueblito de Italia, ¿Ah? que hay una fábrica de ojete por acá cerca, me parece. Está bien, está bien Urlingan, Urlingan espera. Sacala, sacala. Le llega tranquilo a Lucho, Lucho que juega, juega para Chicho, Chicho que la empala. ¡Bien! ¡Sí! Yeah. ¡Se viene Martín! Juega para bueno, Chicho, bueno, de vuelta bueno, para Martín, bueno, ahí bueno, está, bueno, dale, háganlo, ah, no, dale. no, no, indecisiones, vamos que se levanta la gente, se levanta el público de Burlingham. Y Burlingham ahí. Está para, ahora está, para hacer está, está, está. 3 hacer. contra 2, 3 contra 2 tiene que ser, basta, uh, bien buena parado. respuesta del arquero el remate de Diego Galera, 20 segundos finales del primer tiempo. No puede ser que termine 0 a 0. Mira vos. Una, una pelota en ataque termina, termina jugando atrás. En 10 segundos de esto termina 0 a 0 el primer tiempo. A ver, hay que patear porque si no fuiste. Dos. Uno. ¡Uh! Pasa cerca el remate de Chicho y con el remate de Chicho nos despedimos para el segundo tiempo. Cinco minutitos y eh, volvemos. Urlingan cero, parque cero. Escúchame Luisito, no te vayas a dormir Ya en Italia tan fría. ¿Eh? Aguanta, cachito, cinco minutitos. Estamos de vuelta, Nelo. Venimos, ¿eh? viste que decía, te lo digo así. Escúchame, vos para, para saber todo eso ¿Fuiste a alguna universidad? No, no, es, a algún es siempre ver futsal a los chicos yo, yo porque sos mi ídolo Por eso quiero saber ¿Ah? dónde vos estudiaste Y yo este, también puedo Saber tanto así como vos Pero haya. Estudio la hora de Burlingame. Venga, ¿Dios? venga Garibaldi 1800 Espero que Luis Porto Porque ahora Luis estoy con mi teléfono Estamos rezándole A Odín y a todos los dioses del universo para que ande todo bien Arranca el segundo tiempo y que sea Futsal a través de la Hora de Hurlingham Como siempre, se viene Parque Y como decimos siempre, querés Futsal Así que vos querés Futsal En el único lugar que vos sabés fijo, fijo, fijo que vas a encontrar Futsal Es en la Hora de Hurlingham Deportes a través, en este caso, del streaming de Facebook Acá no hay campanitas para que toquen ni nada por el estilo, pero y bueno este, igual yo después mañana haré un resumen de esto y subiré todo el partido también en el portal de YouTube para aquellos que se meten en YouTube y que les gusta más y lo pueden seguir y mirar. mirar. Arranca el triangulito. Son dos las toca de taco. No, no, no, esa no se hace. Me puede costar caro. A ver qué pasa. Se viene Diego Galerita. Le queda a Diego, le queda a Pegale. Y uh. uh. el vale. remate. El, el remate fue por arriba. El arquero de Parque, todas las veces que se lo puso a prueba, estaba bien parado. Y supo cortar. No, 10 puntos. Vamos chequeando. Bien. ¿Qué le va a hacer? Y ahora hay silencio total. La pelota en manos de triangulito. A ver, a ver, a ver. Uh, otra vez pasó delante. Remate del arco. cruzado de Ario. Saque arco, saque arco para Parque. Está mejor Urlingan. Fecha número 36 de la división C de Futsal AFA. En, la fe, en, la, en esta división. Acaba de ascender Ferro de Merlo, así que el año que viene, Ferro de Merlo a la C. No sé si la sabías esa. No, contá, contá, contá, contá, contá. Dale. ¿Por Nada, ¿Ferro a la C. ¿Por qué? ¿Por qué hacen Y sí, por porque romarlo? salió primero en el grupo de la división D de Futsal AFA. ¿Y cuándo, cuándo definió eso? Este es fin de semana. ¿Y cómo lo definió? <risa> la estoy preguntando para cagarlo. <risa> <risa> ¿Tenés más información? No. Ah, no tenés. Así que son la hora de Urlingam Deportes y no tenés información. No llegamos a Merlo, pa. somos la hora de Urlingam. Está bien. Es Urlingam y alrededores. Hasta ahí nomás. Se viene Martín. Hay buena pelota de lucho para Martín, pero bien la defensa de parque. Así que lateral, lateral para Urlingam. Lo hacemos con Tomás Ragio, Va tocando Urlingam. Mario. Mario lo quería buscar a Martín, se viene Parque, puede ser. Y aparece, aparece la gran figura que ahora es Lucho Tranto, el capitán del triángulo. A través de un error, casi viene el gol de Parque. Esperemos que los errores empiecen a ser, empiecen a ser de Parque. Entra... Apareció Super Lucho. Mueve la pelota parque, espera a Urlingham. ¿Cómo pasó el primer tiempo? Sigue pasando en el segundo. Hurlingham le da la pelota parque. Y lateral, lateral para la visita. Para que el remate y al córner, córner para la visita, córner número... 363 y según Hernán Rodríguez, la teoría de él es que vamos, un que le ganamos con huevo, es como nada más algo así, ¿no? Con huevo, dice. Por supuesto, Hernán, eso es parte de la dosis. En la fórmula, inteligencia, constancia también, huevo, por supuesto, tiene que haber, tiene que haber infaltable en la fórmula del éxito. Lateral que hacemos acá abajo con Diego, Diego que la juega para el capitán, para el Lucho. Lucho, bien la vuelta de Martín, bien la vuelta de Martín, y lateral, lateral. Bien Luis, bien Martín La pelota que no se va Parque que la pelea La pelea Alex Vale con una pirueta Y ahora el que rompe Diego Y puede ser ¡Oh! sí, Tiro libre <risas> Tiro libre para Burlingame Y lo revolearon. Lo revolearon a Diego Galera Le va a pegar. Le va a pegar Correa, el negro Correa. Y Correa metió goles así, ¿eh? A ver, negro. A ver si te convertís en héroe. Tenemos todo el zoom para que lo veas con claridad. Ver, distancia, vale. un poco de distancia. Fue, no le da. Así que el remate. ¡Gol! ¡Gol! Correa, abre el marcador Bombazo y a cobrar 1 a 0 gana Urlingham, papá Ahora Parque con la obligación del empate se va a abrir Ahora es otro va a partido ¿eh? Ahora es otro partido Abrió el marcador Urlingham Buen tiro libre del negro Y ahora Ahora son gritos, ahora es tiro libre y ahora se pudrió todo. Habría que despertar, era para despertar, ahí era para despertar. No sé ni qué vamos a comer. <risa> no, cualquier cosa. Ahora Parque tiene que demostrar qué es lo que trajo y qué es lo que va a poner en la parrilla. Se viene Parque. La pala. Acá la que con esto no se jode. Todo esto es tiro libre para Burlingame. Bien Diego, bien Diego. Diego, el bombazo Se viene Parque que quiere Me empatar voy. Y la mano, la mano salvadora De Lucho al corner Tiro de esquina para Parque Para la visita Para Parque, para la visita Para Parque ¿No le dan el corner no. Mirá, entonces Entonces, entonces, entonces, va en, el entonces pegó en el palio Pensé que la sacó, ¿eh? ¿O son esas atajadas que, que no encargado. la ven? te vuelta y juega falta, eso Hay que salir, hay que salir, sale con Lucho, Lucho que la deja salir Y el lateral para Hurlingham 15 minutos faltan para terminar el partido Acaba de abrir el marcador Hurlingham, 1 a 0 gana Buena pelota, de vuelta para el negro uh, uh. Pelota cruzada y se salva, se salva la visita Cambió el partido, Hurlingham se encuentra con un gol de una muy buena ejecución, de un tiro libre, un bombazo. Sale el número 10 de Parque y la pelota al corner, tiro de esquina. Y ahora se va por buenísimo porque Parque se tiene, ya no puede especular, tiene, ahora tiene que jugar, tiene que mostrar qué es lo que sabe hacer y tiene que mostrar toda la calidad que dicen que tiene. O sea, tiene toda la obligación. Eso trae también con la consabida presión. Bien, bien la defensa de Burlingame que hace que juegue para atrás la visita. Está controlando bien el partido Burlingame. Sí, es el momento de estar concentradísimo concentradísimos en cada pelota. Buena, buena, buena jugada de parque. Que juega, mueve. ¿Le van a dar la mano o no? No. No le dieron. No, el juez está allá al lado de la jugada prácticamente. Lateral para la visita que ya saca. Hay que asegurar esa pelota. Bien recuperada por Diego, ahora el que recupera a Parque. Sí. Se viene la visita puede ser y corta, corta la muralla, corta Diego también y falta, y tiro libre. Y mira quién vino. <risa> Poné los, poné, poné los fideos que estamos todos. ¡Qué bien el zurdo! Recupera a Ari. Recupera Barragio, Ahora recupera el zurdo. El zurdo que lo buscaba de vuelta Ragio, y a Rachi. Recupera Parque y sale de abajo. ¡Más! Claro que sí. Felicitaciones a la tercera. Que sigue invicta, que ganó hoy 6 a 2. Y que le queda nada más que Chicago, News y JJ Urquiza. Parque presionando en la búsqueda del empate. Y también en la búsqueda de la justificación de sus pergaminos. Bien, bien recuperada, bien recuperada por Urlingham. Hurlingan hasta ahora está controlando el partido, la verdad es esa, está controlando, lo está llevando. Y veremos qué pasa. Sabemos que 1 a 0 en futsal no es nada. No es nada. Se viene, se venía Parque, recupera de vuelta, muy bien en su cumpleaños, muy bien, muy bien el zurdo. Lateral, lateral para Hurlingham. Ese es el camino de Hurlingham, digamos, estar concentrado en la jugada, chica que en otro momento hubieran jugado como si fuera el fin del mundo y hubieran perdido. O hubieran tenido una situación. Buena alarmada. pelota para el zurdo, ahí. Se viene, puede ser. Y bien, Diego Valera tirándose de cabeza. Y ahora el que se viene es con Dieguito y que le pone. Y ahora se viene Parque y sin falta. Bien, bien la defensa de Urlingan que hace que jueguen para Muy atrás. Bien. Marcando en toda la cancha Burlingame, defendiendo la posición, defendiendo el gol, defendiendo la diferencia que entre estos dos equipos es notable. Porque han jugado mano a mano. Listo, se va, saque de arco. Sí, saque de arco, juez. Se la acomoda ahí en el corner, ¿no? Caliente. Ya está, yo ya lo veo, porque está cerca. Pégale otro, tira una silla. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Qué ¿tú, estás tú, haciendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, se viene a borrar, <risa> lejano. Hace cualquiera, nos reímos por otra cosa. <risa> <risa> No, no, no. no se pero dio cuenta nada. No se dio cuenta La verdad no se dio cuenta No se dio cuenta Estaba mirando el partido Estaba jugando con los pies No se dio cuenta Casi me ha alguien Pero no se dio cuenta <risa> Suerte y una silla de plástico <risa> Bueno Lucho Uy, Con la punta Del botín izquierdo Intentó poner la por arriba del arquero. El arquero atento. De Parque. Siguen buscando. Son buenos, eh. Parque son sigue buenos. buscando. Hay que son buenos. Urlingan defiende muy bien. Y todo esto saque de arco para Hurlingan, que gana 1 a 0. Faltan 11 minutos para terminar el partido. Fecha número 36 de la división C de futsal AFA. Estamos acá en Urlinga Voy a hablar después de termine de salir esta jugada. Pero un partido, un partido, ¿me vas a interrumpir la re, o me vas a dejar hablar? No, te tengo que dar te el paso. pie, te tengo que dar el pie, sí, así que hable, si no, pues, hable. <risa> <risa> bueno, no puede hablar porque la pelota sigue, sigue Ario. Uy, pero juega, juega Acala. con Lucho. Ojo, Lucho ojo, que ojo, lo busca ojo. el zurdo y traba el zurdo y levanta el zurdo. Muy le sacan tarjeta amarilla lo que decía que es un partido muy muy parejo la diferencia ha sido el bombazo excelentemente ejecutado por el triangulito que lo pone 1 a 0 vos decís 1 a 0 no es nada por supuesto que no es nada pero cuando vos tenés un partido tan tan tan cerrado como este el gol parece ser esa la diferencia porque los dos juegan muy bien los dos están muy concentrados, muy concentrados, se le está notando a Parque que lo está afectando la presión porque es el que tiene que demostrar, pero volvemos a decir, habitualmente por supuesto que un gol no es nada, pero acá parece que lo es todo en este partido. Faltan 10 minutos, igual es una eternidad, para que termine el partido y eso es lo que nosotros vemos hasta este momento. Le toma la cara. Vemos que pasa. Parece que no pasó nada. Se levanta el jugador de Urlingham. Por suerte. Saca quiero de parque. Marca, marca, sí, están peleando cada milímetro de la pelota del campo de juego. Impresionante. Muy pero muy buen partido de futsal. De... ¿Ves? Esas son las cosas que marcan, que somos de Hurlingham, lo que está haciendo el juez. Que se portan todo bien. Dale. Juega Parque, Burlingame, muy buena la defensa de Burlingame. Bien la defensa de Burlingame, muy bien. Lucho, el zurdo, el zurdo que bien, pelota. No, no, esa no. No, no, nada que ver. Le dan la pelota a Parque, juega. Burlingame sigue con la defensa, nada. Y ahora sí, es saque lateral para Urlinga. Estamos, estamos viendo algunos pequeños síntomas de desconcentración en algunos jugadores de, de parque. En cuanto, en cuanto a ese tipo de jugada, de tirar la pelota afuera o no pararla a tiempo, veremos qué pasa, cómo evoluciona eso. Mario para el zurdo, el zurdo que sale... Estás jugando muy bien, no, era para el otro lado, miralo para el otro lado. ¿Y para qué te traje? Bien, bien, bien, Urdengan igual. ¿Para eso te traje? <risa> <risa> <risa> Nueve minutos finales. <risa> <risa> Hay que seguir defendiendo. Bien la defensa de burlingame bien la defensa de burlingame y saque saque de van saque de arco para el local ellos hicieron todo un esfuerzo ahí de juego de juego de juego pero resulta que en la desconcentración hacen la descarga y no había nadie en el lugar que tenía que por haber suerte, por, por suerte por suerte esos son lo que digo yo los, los pequeños síntomas de desconcentración burlingame quiere salir corta ario traba ario mete ario le, cobra le falta, dar. obvio que le va a cobrar falta. Y le van a dar obvio que le va a falta. Obvio a falta. Tiro libre para U, para Parque. Y Ario. Ario está que vuela. Cuatro faltas, Surlingham No hay que hacer más falta. Parque domina, Burlingham lo espera, y llega todo a manos del Lucho, el capitán del triángulo. Bien, bien, bien tocando, hay que, hay que levantarla, hay que ir, hay que ir, y bien, bien. Gana metros así hurlingham faltando 8 minutos para terminar el partido, ganamos 1 a 0. Contale a la gente a quien aplauden. A un jugador de tercera. Ya está haciendo el debut en el día de hoy. Y entró uno de cuarta. Que es acá, Tomás Ragio que mirá. Pegale. Bien. Oh. Y le dan al fotógrafo también. Me picaron al fotógrafo. Y todo esto al corner. Otro fotógrafo bueno, eh la verdad, tenemos suerte de los fotógrafos que conocemos nosotros. N.I.J. Fotografías lo buscan en Instagram. Está con El Triángulo, está con Chicago, está, con todo, está por todos lados también como Marcio. Gracias. Grandes fotógrafos en Urlinga. Pero está con Chicago y nosotros somos Vélez. Después vamos a charlar. Y entró Chicho. Mira, ¿qué está haciendo? Va con un super ¡Bombacho! De arquero, arquero la pelota y falta un montón, 7 minutos 20 para terminar el partido. Hay que meter un golcito más, Urlingan. Mientras tanto se viene, pega y nos salvamos, te digo que nos salvamos. Sí. Va el córner. Vamos con la número 2, dijo Parque. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Y ¿Cuál será la evolución de esta jugada? Que hacen un ladito, tiran, tirar la, tira? ¿La recontra. Mimísima ya la tiró. A cualquier lado. Entró Martín. Chicho se la va a tocar a Diego. Diego, Diego sale con un pelotazo para Martín. Martín que va para el pechito. Juega para atrás. No juega para adelante y bien, bien Bien, bien bien. Un lateral para el triangulito Ejecuta Bien Lucho Lucho que abre Pero muy larga Lo buscaba Diego, no llegó Y lateral en mitad de cancha para Parque y falta un montón, 6 minutos 30. Bien la marca, bien la marca de Burlingame. Llega la pelota Lucho y Lucho que va. Y Lucho que hace la gran lucho. Y ahora hay que volver, Lucho. Ahora hay que volver, Lucho. No le dan la falta, sí. Le dieron la falta a Burlingame. En mitad de cancha. Tiro libre para el local. El partido que estaban mirando los chicos, ¿cómo salió? Ganó ganó camionero, salió campeón. Le ganó a Gimnasia de La Plata 2 a 1. Y asciende a la A. Asciende a la A. Así que felicitaciones a Fede Tavares. Al Patón, que son gente de Hurlingham, Ascendió Camioneros de la B A la A, así que felicitaciones Para ellos ¿A ver qué pasó ahí Está todo bien, ¿eh? Sí. Bueno, todo esto pelota para Lucho, para el capitán de Hurlingham. Sale Burlingham desde abajo, faltando seis minutos. Hay que sacarla a Bien. A manos del arquero de la visita, salen desde atrás. Es un equipo de tener cuidado. Parque juegan muy bien. No hay que confiarse con ellos, hay que estar... Mirando cada cosa que están haciendo. Quinta falta de Urlingham. No hay que hacer más, no hay que hacer más. Bien, Tomás Rasquio, que te hagan falta. Bien, bien, bien. Se cubrió todo con el juez. Le llamó la atención a Gaby, a integrante del cuerpo técnico de Triangulito. Y le dijo a vos. Vos lo sabéis muy bien, le dijo. Cinco minutos finales. Bien Chicho, bien Chicho. 4 minutos 40, se viene Parque y decí, decí que nos salvamos. Faltando 4 minutos y medio, la cosa sigue así. Está ganando el triangulito 1 a 0 a Parque. En un. Excelente partidazo de futsal. Se equivocaba Lucho. Recupera Parque. Y Hurlingham. Y Hurlingham lo espera. Con Chicho, con Martín, con Diego. Diego le va a ganar en velocidad. Sí, le gana. Cubre. Y todo esto saque de arco para Hurlingham. Cuatro minutos clavados. Parque que quería Ahora que quiere recuperar es Hurlingham No puede, se viene Parque Y se salva Se, se salva el triángulo Se salva Hurlingham, la pelota pasa A centímetros del poste derecho Del arco Defendido por el gigantesco Lucho Capitán De triangulito Juega Hurlingham, vamos moviendo Vamos viendo el triángulo y no puede, no podía jugar con Lucho y ahora es la oportunidad de la visita a través de un error. Bueno, tiro libre para Parque. En una situación parecida y acá, a la que le tocó Y, a, a, y acá a estamos. ¿Eh? La va a tocar y le pega el 4. ¿eh? La va a tocar. Ah, no, mira. Juega en jugada preparada. Se salva Burlingame. Sale Burlingame. Pelotazo y nos salvamos. Todo esto es aquí de arco. A través de un error todo esto. Bien, bien, bien. Bien, pelota para Burlingame. Bien. También hay que decir que hay un, hay un gran trabajo de la defensa, de triangulito si hoy, hasta este si momento. Hoy, si hoy se, se gana como que lo que es lo que esperamos, eh, todo esto es gracias a la defensa, porque Urlinga lo único que tuvo fue la suerte del tiro libre y después nada más, hay que decirlo también. En estos últimos minutos se puede desequilibrando. En el partido después, en general, en el partido pero, en general. Yo no opino, yo no opino, we, que vos. Bueno, entonces que... acá hay una grieta. Hay una grieta. Listo, ah. no trabajo más con vos. Yo soy, yo soy de, de los que están en el centro del país. Ni en el norte ni en el sur. Yo soy, yo soy el centro. Casi de otro país, se podría decir. Yo soy el centro. ¿Cuál es el problema? Yo lo que digo es que después de... después Rastio! gana sí bien yo te dije andaba, bien. Después del gol el partido cambió y ellos tuvieron la obligación de atacar y entonces lo que estás viendo en los últimos minutos es más actividad con la pelota y más tenencia de pelota por parte de la visita, pero es porque tiene la obligación, Están perdiendo el Marcelo sí. y no puede. Se va solo Martín. Sin falta. Sin falta, sin falta. Que te haga él la falta. Bien, sin falta. Sin falta. Sin falta. Sin falta. Bien, recuperada por Urlingham. Que te haga él la falta, tirate, bien. Hay que sacarla, sacarla, bien. Ay. Y ahora se vienen ellos y aparece, qué aparece qué Lucho qué Lucha, qué y se va. Y Lucho va, y Lucho va. Y pegó de costado. Bien Lucho, bien. ¿Qué me decías? Faltan dos minutos. ¿Qué me decías, señor del centro del planeta no sé qué? El partido cambió porque ellos tienen la obligación de, de empatar. Es eso, Tienen más tenencia de la pelota. Entonces te llena más el ojo. Dos minutos. Vamos. Dos minutos finales de partido. Se equivoca el número cinco. ¡Pan! Y todo esto lateral. ¿Por qué? Porque hubo un error. Y es lateral para Urlen. ¿no? Yo te dije... Síntoma de desconcentración en la visita. Hasta este momento, faltando un minuto 47, lo que se demostró que el triangulito ha jugado muy bien en la defensa, que es una forma de jugar. Muy concentrados, muy persiguiendo cada pelota, muy con un espíritu tranquilo, no de batallar, sino de jugar y de defender. pelotazo de Lucho, arriba. Arriba el zurdo, ahora arriba Ario Le queda el zurdo, lo busca Ario Queda la pelota en el medio Se viene Parque Sin falta, sin falta Sin falta, sin falta Bien ganado, bien ganado Bien ganado, sin falta, bien Y se equivoca Parque ¡opa! ¡Epa! Se había ido me parece ¿eh? Se vienen ellos, se viene la visita sin falta, sin falta, bien. Sacará, bien. Uy. ¿Y Eso no es falta de ellos. Le dan el lateral a Burlingame. Último minuto final de partido. Minuto final en el aire. Comenzando ya. Pelotazo. Se viene Burlingame te das cuenta, ¿no? Si se va si no se va. Vamos uh -huh. Bueno, minuto pedido por Parque. Minuto pedido por Parque y lo que estábamos hablando con Federico. Para mí, mi opinión particular del partido, obviamente, su novedad. Cambió con el gol de Triangulito y después jugó a defender, que es una forma de jugar y una forma de plantear. La obligación de Parque, empatar. Hicieron, le buscaron la vuelta, pero empezamos a encontrar síntomas de desconcentración en el tres pelotas perdidas y también hay que reconocerlo, gran actuación del arquero de vuelta, del capitán de triangulito y también una dosis de suerte. Hubieron pelotas que pegaron en el palo y demás. Da igual. Este, pero bueno. Bueno, se viene Parque y agárrate ahora. Minuto final. Acá en la pantalla de no se viene ah, pues. Ya en la pantalla de Facebook A los 38 segundos al festejo Maritos y deditos para arriba Llueve, mirá, lluvia, lluvia, lluvia, lluvia Se viene Parque, se salvó recién Hay que meterle un golcito más a ver si se puede Faltan 25 segundos finales 25 segundos finales que son una eternidad Se viene Parque nos salvamos salva. 20 20 y hace tiempo y tirate y no sé hagan algo vayan todos para arriba no sé hagan algo no no tranquilo como están hasta ahora tranquilo tranquilo sí, Pégale. Pégale. el remate bien bien tirar allá tirar allá listo 15 segundos 15 segundos para el infarto de corazones y todo lo demás 10 Sacala Hay que defender, tirate Nada, saque de arco Nada, nada, nada 4, 4 4 y va a ganar Hurlingham 4 y va a explotar el, el microestadio. Y la saque y la revienta Y ganó, ganó, ganó Ganó, ganó. ganó Hurlingham Le ganó a Parque Ganó Urlingar 1 a 0 Y lo viste, lo sentiste, lo disfrutaste Por la hora de hurlingham Lo vimos, lo sentimos, lo disfrutamos Ya sobre el final acá en la pantalla Corazones, deditos. La gente, ¿cómo no te va a gustar Que gane un equipo de hurlingham ¿Cómo no te va a gustar? ¿Vamos para abajo? Y ellos... se ganó con huevo Además, ¿no ¿vamos para abajo? Sí, vamos para abajo Bueno, vamos a preparar Pero todo primero ellos se van a sacar una foto Bueno que se saquen la foto, nosotros vamos preparando todo. Y nos vamos para abajo, así que no se vayan de la transmisión. Ahora vamos a intentar hacer algunas notas. Los protagonistas de este partido. Siempre, es, pero más casi, bajando de escalera. Y nos vamos a quedar muy ¿Todo bien? Federico tiene que, que la por parte de San Está rollito futsal <risa> <risa> Acaba de ganar Hurlingham, se van a hacer la foto, ¿le va a hacer la foto? Push out. Vamos a eh, hacer entrevista, venimos, Ey, ey, Tommy, vamos a hacer una coloca todos juntos. No, Ganó Burlingame, le ganó a Parque, muchas gracias a todos, que ande todo muy bien.